Vamos por último y queremos saludar esta mañana al ministro de Economía, José Luis Parada. Ministro, buenos días y gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Algunos alcaldes de Santa Cruz bloquearon rutas exigiendo recursos para enfrentar el COVID-19. Hablamos de cerca de 22 millones en total, ministro. ¿Quién debe solucionar esta demanda? Eh, sí, efectivamente ese es un requerimiento que se hizo a la parte que corresponde del, del ejecutivo. Ya estamos elaborando los, los convenios, tal como se como se planteó, porque tenemos dos departamentos críticos con el tema del coronavirus. Y lo que hemos hecho es estar atendiendo primero la salud y aquellos departamentos, por ejemplo, que son Beni y Santa Cruz, que tienen en este momento el mayor impacto. He visto también que ya Oruro está comenzando a crecer. pero el gobierno nacional está atendiendo a cada uno de los departamentos, sobre todo que están con el problema del coronavirus y el tema de contagios. Por lo tanto, estamos elaborando los convenios, esperamos nosotros que hasta mañana viernes o máximo el lunes ya los tenemos totalmente trabajados con el Ministerio de Salud y también se va a hacer individual con cada municipio porque es el mecanismo que hemos encontrado para poder transferir estos recursos. Pero, ministro, ¿cómo exactamente van a solucionar la demanda de liquidez de los municipios? ¿Y en cuánto tiempo? Mire, hemos ido solucionando primero la parte nacional. Hemos pagado más de 8 millones 300 mil bonos, que también ha ido a todos los municipios del país, o sea, y a todo el país. Posteriormente estamos atendiendo todo lo que se refiere a equipamiento y también lo que se refiere a ítems de salud como también el habilitar hospitales. Esa ha sido la prioridad de la Presidenta Yanine Entonces, ahora este requerimiento sí, efectivamente esto ya lo declaré también no es no es nuevo, ya hice una declaración hace más o menos un mes porque los más afectados con la caída del precio de hidrocarburos y también de los minerales son los, uh, las universidades municipios y gobernaciones por lo tanto se está viendo un programa especial, fondos especiales pero habíamos pensado que en primera instancia este efecto recién iba a caer posteriormente por ejemplo con el tema de hidrocarburos y este fin de mes hemos pagado hemos pagado el tema del impuesto a las utilidades, que le va a dar un cierto respiro. Como No es suficiente, pero este problema está a nivel de municipios, a nivel del Tesoro General del Estado, que recibimos con un déficit de casi 18 mil millones de la gestión del candidato Arce. Entonces, se están solucionando todos los problemas, pero no se puede de la noche a la mañana, porque aparte, si usted se fije, hemos tomado y emitido decretos yo diría a la velocidad del rayo para poder ir solucionando este tema del coronavirus que nos tiene a, a Bolivia y a todo el mundo, yo diría de rodillas porque es un virus que no se lo está pudiendo controlar hasta ahora Ahora, ministro, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Recuperación del 12% del IDH para Gobernaciones, Alcaldías y también Universidades, ministro. Esta decisión legislativa, ¿qué tanto ayuda a resolver los problemas financieros de los municipios frente al COVID-19? Yo creo que ayuda bastante porque ellos tienen algunos saldos de caja y banco que efectivamente no los pueden utilizar porque eh, los alcaldes... Alcaldes, lógicamente la declaración que han hecho es que hicieron un presupuesto el año pasado y tienen nombre y apellido los proyectos. Todo el presupuesto general de la nación tenía nombre y apellido porque fue elaborado en septiembre del año pasado. Lo que estamos viendo ahora es que cómo priorizamos. Por el momento esta es una medida aparte también que la, eh, seguramente la van a aprobar hoy día o lo más pronto posible. Hemos tenido muchos problemas con la, con la asamblea muy lenta. Para, para aprobar este, este tipo de proyectos, por ejemplo, van a poder utilizarlo también estos saldos en lo que es el tema, sobre todo del IDH en sueldos y salarios, que antes solo estaba restringido al 100% para salud, educación, generación de empleo y caminos. Entonces, van a poder utilizar... Eh, parte de estos recursos del IDH que no podían utilizarlos y creo que aquí hay que hacer una pequeña reformulación con la autonomía que tienen, se les está dando la facilidad, para que puedan destinar recursos. Por ejemplo, los juegos estudiantiles que se ejecutaban también pueden utilizar esos recursos. El tema, por ejemplo, del desayuno escolar que no lo están pagando también los pueden utilizar. Entonces, es un compás de espera que hemos pedido para generar generar un fondo especial para apoyo a la inversión y sobre todo para más de 200 municipios pequeños. Los municipios pequeños sí han sufrido un impacto muy grande con este 12% de reducción del IDH porque le representa el 30% de sus ingresos, no así a los municipios medianos y grandes que tienen recursos propios o ingresos propios. Entonces, hemos estado revisando, nos hemos estado re reuniendo con con, con algunos eh, alcaldes, por ejemplo, la viceministra de presupuesto ha estado con los alcaldes de Sucre y le vamos a dar una solución eh, especial con la creación. De este fondo que espero yo en unos 15-20 días podamos tener los recursos. Acuérdese que no hay recaudaciones, hemos diferido pagos de impuestos y vamos gastando aproximadamente 4 mil millones en el pago de bonos que no estaban presupuestados y es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno de la presidenta Yanine Áñez para llegar al 100% de los hogares con pobreza extrema y el 90% de hogares con pobreza moderada. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz y precisamente le iba a preguntar sobre los bonos. ¿A cuánta gente se ha llegado en estos dos meses de pandemia y cuánto es el dinero que se les ha pagado? En este momento, Gabriela, muy buenos días. Un saludo a todo Santa Cruz. Hemos pagado 8.3 millones de bonos. Eso representa aproximadamente... 4 mil millones de bolivianos que no estaban presupuestados. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande recortando algunos proyectos y sobre todo también con algunos créditos del Banco Central que nos permite trabajar en este sentido. Yo quiero decirle que todos los ministros de Economía y Finanzas Públicas de Latinoamérica están recurriendo a préstamos externos porque... Los recursos internos no alcanzan para cubrir la de, todo el problema del coronavirus. Y en este momento tenemos, por ejemplo, en renta dignidad, un millón 900 mil pagos. En lo que es canasta familiar, estamos bordeando el millón de pagos. En lo que corresponde a bono familia, 2.600.000 Y en lo que corresponde a bono universal, 2.800.000, Esperemos que estos bonos van a terminar ya de pagarse hasta fines de mes y con una total transparencia porque va directamente del sistema financiero. Y hemos estratificado y, por ejemplo, para darle un ejemplo, tenemos de 18 años para arriba una especie de padrón electoral porque todos los que han cobrado este bono de 18 para arriba que está entre bono universal y el sistema del pago de bonos viene a ser una especie de primer padrón yo diría electoral de pagos que se tiene. Entonces vamos a pasarle los datos también a la a la corte para referenciarlas con todo lo que hay y estamos llegando básicamente a más de 9 millones de beneficiarios de la población Gabriela Ministro, y de ampliarse la emergencia, de ampliarse la cuarentena, ¿está contemplando el gobierno la posibilidad de pagar nuevamente estos bonos? Eh, la programación, Todo lo que se ha hecho en los decretos, el seguimiento, fíjese ustedes, de marzo. Estamos ya en este momento con una apertura gradual de la economía. Este es el drama que tienen todos los países, cada uno de acuerdo a su potencial, de acuerdo a los sectores. y es es lo que ha estado haciendo el gobierno, esperemos que con esta apertura gradual que se viene dando, la recuperación también de algunos precios de materias primas a nivel internacional, que es lo que estamos viendo, y sobre todo viendo los, los créditos que hemos podido conseguir gracias a la confianza que hay de los organismos internacionales, y sobre todo también de gobiernos amigos, es que nos está permitiendo cubrir todo este desfase, y sobre todo esta desaceleración económica, Está teniendo el país. Por el momento no hemos pensado en nuevos bonos porque queremos ver determinar este, pero ya habría identificado perfectamente los grupos más vulnerables y no sería difícil en su aplicación. El tema es cómo mantenemos la estabilidad económica que tenemos hasta este momento y seguirla manteniendo porque es lo que nos permite seguir teniendo una economía funcionando y que vamos recuperando poco a poco la capacidad productiva y sobre todo de reacción de la economía. Ministro, más de 370 mil personas, por lo menos, intentaron cobrar dos bonos distintos, pese a que fueron claros. Se comunicó que esto no correspondía. ¿Qué pasa con estas personas, ministro? Son más o menos a, a, a, al, al día de ayer 410 mil, Natalia, y es una pregunta, casi medio millón de personas han querido cobrar el bono doble de distintos, ya sea del bono universal, ya sea que se fueron a un banco después al otro. Tenemos, tenemos la identificación, eso, esas 410 mil personas están identificadas y todavía no hemos pensado que lo que deberíamos hacer pero debería tener una sanción y el hecho de tenerlos en este momento identificados ya es un signo de transparencia total de lo que es el sistema y de que no hay cruces ni aquí va a haber dobles carnets no van a haber dobles cobranzas y eso nos garantiza el pago a todos con una total transparencia que es lo que ha pedido la presidenta Yanine Áñez Ahora existen beneficiarios rezagados que no lograron cobrar, ministro. ¿Van a poder hacerlo en otra fecha? Eh, Natalia, para que la población esté tranquila, tenemos 90 días para poder cobrar. No va a pasar nada. El que se atrasó no tiene problemas, puede ir a un banco. Si ven mucha cola, por favor. No se aglomeren para evitar el tema de contagios y pueden cobrar 90 días desde el 3 de abril, dependiendo de cada día cuando se inició cada bono. Por lo tanto, hay que tener paciencia y ahora que está funcionando el sistema financiero con un horario ya normal, lógicamente se facilitan las cosas. tenemos entendido que el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado un monto adicional como presupuesto para desarrollar sus actividades de cara a las elecciones de septiembre. ¿Podemos conocer ese monto solicitado? Eh, por el momento no nos hemos reunido todavía con el tribunal, recién hay una definición política, tengo entendido, de, la, de las fechas de elecciones, pero en cualquier momento nosotros nos podemos eh, sentar, hay un trabajo técnico también que se va haciendo permanentemente sobre ejecución. Acuérdese que todavía hay la deuda de lo que se gastó el año pasado con el fraude, por lo tanto, vamos a ver también los mecanismos para recuperar esos dineros y... Lógicamente, no va a haber ningún problema por parte del ministerio y del gobierno central para asignar al, al poder electoral todos los recursos que requieren para esta elección. Los trabajadores asalariados, ministro, piden ser incluidos en el beneficio del deferimiento de créditos. Son muy claros en esto. ¿Por qué hay empresas que no pagaron los sueldos? Hay algunos incluso que se acumularon los sueldos y no tienen el dinero. ¿Cómo atenderá el gobierno esta situación? Eh... Natalia, le agradezco la pregunta. Yo en alguna declaración dije de que los asalariados están recibiendo su sueldo a tiempo. Me refería más que todo al sector al sector público y en esto cuando se analizaba también los 300 los cuatrocientos mil que habían querido cobrar doble porque ahí habían 8.500 empleados públicos que quisieron cobrar este eh, el bono doble. Por lo tanto, en el decreto supremo que, que tenemos acá, en el artículo 3, dice Las personas asalariadas que hayan sido afectadas por despidos o reducción de su salario o e ingresos deben demostrar su situación a la entidad de intermediación financiera para que se aplique lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 del presente decreto que se puede diferir y se puede eh, negociar con respectiva empresa, es el decreto 4248. Por lo tanto, hemos incluido en toda la normativa de que los asalariados que están recibiendo, porque eh, eso no lo he podido verificar, pero hay en algunos casos que se pagan 70%, otros que se pagan 50%, entonces sí pueden entrar al beneficio del diferimiento, por lo tanto, una vez que se tiene definido eso, no hay problema, está en el decreto supremo establecido. Agradecemos al ministro de Economía por esta entrevista.